Hola chicas y chicos, cómo están? Bienvenidos sean todos a Rincón de Rosy. Hoy vamos a traer una nueva propuesta. Este es, es vamos a hacer un cintillo. No lo tengo hecho porque lo vamos a hacer ahora. Este cintillo es a petición. Vamos a trabajar a petición y lo vamos a hacer con todas esas mostacillas y todas las perlas, o sea, con todas las. Nosas yo voy a usar este color diferente de silla, pero vamos a reciclar vamos a trabajar con lo que tengamos en casa para hacer cosas bonitas entonces vamos a utilizar perlas de diferentes colores cristales como pueden ver miren aquí yo tengo cristales tengo perlas de diferentes colores y, ta y tamaño también yo eh, tengo eso o sea tenía muchas muchas de estas perlas que me hubieran quedado de otro, de otro trabajo y esos cristales y eso es lo que vamos a utilizar para hacer esta boni este bonito cintillo o diadema miren eh, yo no soy muy experta en cintillo pero lo vamos a tratar de hacer a mi manera Hay, yo he visto muchos vídeos que están colgados aquí en youtube y veo muchas eh, que lo hacen hermoso yo lo voy a hacer a mi manera bueno para esto yo voy a trabajar precisamente con lo que tengo en casa, simplemente es para mostrarle a esa chica que me pidió que me pidió que se lo hiciera por favor para ella poderlo ver y apreciarlo también. Vamos, vamos, Por eso vamos a, a tratar de hacer este bonito de anema a petición y con los materiales que tenga en casa. Bueno chicas, espero que, se sus, que a todas les guste, suscríbanse al canal, compartan nuestros videos bienvenidas sean las nuevas suscriptoras a las chicas de la comunidad. un fuerte abrazo a todas a las chicas que se están haciendo miembro de, del canal muchas gracias por su apoyo y bueno sin más preámbulo, vamos a empezar miren para esto yo voy a utilizar mozasilla de la número 11 para decorar tomé esta de color dorado para que le dé un poco de luz y aquí, y aquí tengo como les dije todo lo que yo tengo es reciclado, o sea, hay, hay perlas, mozasillas, unas mozasillas bastante grandes, miren, y tenemos cristales, ¿ven? En varios tonos. Aquí yo tengo una cinta de una pulgada, aquí hay como unos, unos encajes que vamos a tratar de utilizarlo, ¿verdad? Para darle un poquito de. para darle un poquito de. no sé vamos a tratar de usar de utilizar eh, esos encajes y vamos a utilizar un cintillo claro está este es pequeño este mide como 10 milímetros de, de ancho y claro está vamos a utilizar ya aquí está esta protagonista tiene años conmigo esto es una inversión que de verdad dura muchísimo vamos a utilizar la la, esta pitolita. Si no tienen esa pitolita, eh, si no tienen la pitolita de silicón caliente, pueden utilizar el silicón frío, lo pueden utilizar. Pero claro está, trabajen con cuidado para que cuando estén utilizándolo no se le, va a, no se le vaya a dañar eh, su trabajo. Entonces, utilizaremos las tijeras y vamos a utilizar también la aguja. La aguja la vamos a utilizar con el hilo doble. Esta vez sí vamos a utilizar el hilo doble. Y le vamos a hacer un pequeño nudito en la parte de abajo. Eh, aquí les quiero dejar una información. Cuando va, simplemente vamos a tomar una yarda de hilo. Mientras mientras tengamos que ir trabajando con el hilo, vamos a trabajar con una yarda para que su hilo no se enrede. Sacaba se el hilo, vuelvan y ensalten otra vez una yarda y sigamos trabajando. Bien, pues entonces vamos a empezar. Bien, chicas, para esto yo voy a cortar dos partes iguales de la cinta. También vamos a utilizar la encendedora. Aquí. Estas dos partes iguales para ponerle en las puntas. Voy a. Déjenme buscar mi encendedora. Ok, aquí está mi encendedora. Miren, vamos a, a quemar un poquito aquí las puntas y lo vamos a hacer de este lado también chicas ya saben suscríbanse al canal compartan nuestros videos, síganos en nuestras cuentas entonces ahora vamos a hacer esto despacio para que no nos vaya a ocurrir ningún ac accidente con la pitolita caliente que está ya está caliente entonces yo voy a poner esto yo voy a poner lo voy a poner así vamos a tratar para que ustedes lo puedan ver yo voy a poner esto así, y así, de esta forma, ¿ven? De esta forma lo vamos a hacer, pero pegando un poquito de silicón aquí y otro aquí atrás. Bien, chicas, entonces vamos a colocar un poquito de silicón aquí y otro poquito aquí atrás para que nuestra cinta se quede firme. Y vamos a hacer esto. Recuerden, si no tienen la cinta, si no tienen, perdón, la, el silicón. Ahora con esos, pues, con esos extremos que quedaron aquí, con esos extremos vamos a pegar un poquito de aquí, así, y lo vamos a hecho, y lo vamos a poner de esta, así de esta forma, bien, hasta que eso se cubra por completo recuerden lo que les dije no soy una experta yo no acostumbro no a hacer, hacer esto ¿verdad? pero de todos aprendo y gracias a ustedes que están ahí ahora esta misma parte lo vamos a hacer de este lado también bien listo miren ya que estas dos partes están hechas ya que estas dos partes están hechas ya lista. ¿Ven? Entonces, hacer una cinta. Ok, ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestra cinta que queda y le vamos a ir dando vuelta al cintillo para forrarlo. Cuidado con la... Con las poner esa, esto para allá. Bien, ahora yo voy a colocar mi cinta de este lado, miren del lado de adentro, o sea para tapar eso, ¿ven? Vamos a tomar el pegamento, ¿tá? ponemos un poco, lo ponemos ahí, apretamos un poquito, sin que no, sin que nosotros nos quememos, y a esto le vamos a ir rotando y dándole la vuelta así de esta forma apretamos y seguimos dando vuelta hasta completarlo tienen que alarlo firme verdad que no le quede que no le quede ¿ven? así de esta forma seguimos dándole vuelta así ven, firme, jalando así, tienen que hacer presión, claro está para seguir dándole vuelta hasta completarlo por completo hasta llegar aquí a esta, pa a esta parte, ven yo voy a adelantar un poco y vamos a cuando estemos aquí las espero cuando estemos aquí Bien, chicas, miren aquí que estoy casi terminando. Estoy dándole la eh, sí, seguimos dándole vuelta. Recuerden la cinta tienen que ir arriba de la otra y tienen que ir dándole vuelta y apretando un poquito y haciendo un poco de presión. Entonces, miren, aquí ya estoy terminando. Y termino ven. Ahora yo voy a cortar esto aquí. ¿Eh? Vamos a cortar ahí. Voy a alar. Tomo mi pistola de silicón. Pongo un poco. Aprieto. Y con ayuda del mi ahora voy a quemar un chin para que no se reinalje. Pongo otro poquito para que me quede pegadito espero que esté un poquito y hago esto listo ya nuestro cintillo está prácticamente forrado ya listo de cinta con la cinta si ustedes gustan pueden dejarlo así y comenzar a poner las bolitas pueden poner una cinta del color que ustedes prefieran yo estoy trabajando con lo que tengo aquí en la casa me gustaría hacerlo con una cita mucho más vistosa, me gustaría hacerlo con algo mucho más bonito, pero no tengo. Entonces, ahora yo tengo estos pedacitos de encaje. Eh, voy a, eh, me gustaría, tú sabes, me gustaría como adornarlo con estos poquito de encaje. Vamos a ver cómo queda si le ponemos esto, este poquito de encaje a nuestro, a nuestra diadema. Vamos a ver cómo queda. Ok chicas, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con la con, con la cinta Yo voy a poner un poco este encaje aquí Le voy a pegar un poquito Y le vamos a dar vuelta Igualito que le, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la cinta Así de esta forma ¿Para qué? Para que me le dé un poquito de color Miren Este encaje es como color beige no sé si ustedes lo pueden apreciar bien y para que me le dé un poquito de color a la cinta y no se ve la cinta no se vea muy amarilla miren y me le dé un toque muy diferente también entonces arriba del encaje comenzaremos a colocar las perlas y todo lo que tengamos entonces vamos a ir donde la vuelta yo voy a adelantar el video y lo vemos aquí, lo vamos a ver aquí. Bien, chicas, miren aquí. Yo le puse el encaje. Ven que les, el encaje le da como un, un toque diferente a la cinta. Pueden verlo. Disculpen la huella del motor. Entonces, ahora miren aquí. Yo quiero mostrarle algo. Miren, cuando ustedes vayan a hacer un, un cintillo o una diadema, ustedes se, colo se ponen el cintillo. Ustedes recuerdan que la parte de la oreja, cuando comienza la oreja, eh, para que me puedan entender ustedes saben que no podemos ponerle mosasillas ni cristales hasta terminar hasta llegar, llevarlo hasta abajo porque eso puede hacer que moleste en la, parte, en la parte de atrás de la oreja entonces ustedes se ponen su cintillo aquí yo tengo un centímetro y vamos a dejar dos pulgadas sin colocarle absolutamente nada vamos a dejarles dos pulgadas hacia la parte de abajo porque no vamos a comenzar desde ahí vamos a comenzar desde aquí a trabajar eh, a trabajar bueno aquí está mi hilo con mi con, mi, con mi yarda de hilo aquí está mi aguja con mi yarda de hilo perdón y eh, como le comenté al principio si si su hilo se termina volver y insertar, y insertar otra vez ¿Okay? y le vamos a dar pequeños toques así bueno, pues entonces ahora vamos a comenzar y que comience la magia recuerden vamos a trabajar con el hilo doble lo que podemos hacer es tomar pequeñas porciones de hilo por ejemplo una yarda y trabajar despacio con esto vamos a empezar o sea lo que vamos a hacer ahora es a divertir aquí yo tengo una perla Puede ser cualquier color. Y aquí tengo una mozacilla. ¿Ven lo que estoy haciendo? Una perla de una mozacilla. Me devuelvo por la perla sin atravesar la mozacilla. Y voy a coser entre el hil. Entre, miren. Entre el cintillo, miren. Ahí, es, ahí atravesé. y arreglamos un poquito, que no nos quede hilo arriba como esto que se está haciendo aquí entonces lo que tenemos que hacer es simplemente cuando pasa eso, alarlo ven? eso es lo que pasa a veces cuando trabajamos con el hilo doble ven? si lo alamos le pegamos un poquito y alamos no va a pasar nada, ven? entonces, volvemos y hacemos lo mismo Aquí yo quiero poner un poquito más pequeña Que tengo un cristal Y vuelvo a hacer lo mismo Y nos vamos a divertir Fozo el encaje y la cinta Recuerden no pasa, pasa lo mismo Levantamos un poquito Alamos ¿Ven? Si lo hacemos, ¿qué pasa si lo hacemos con el hilo... Con el hilo de eh, una sola, eh, lo que pasa es, miren, si lo hacemos con el hilo de una sola, de un solo, tenemos que repasarlo otra vez. Entonces, eso sería una pérdida de tiempo. ¿Ven? Así, de esta forma. Vamos a coser todo ese contorno, todo ese contorno, vamos a, a, tra a trabajarlo miren como le mencioné mi hilo se está acabando o oh, ya se terminó para esto yo lo que voy a hacer es hacer un pequeño remate vamos a hacer un pequeño remate aquí y volvemos a ensaltar cortamos y volvemos a ensaltar es como le estaba comentando no es bueno que utilicemos mucho hilo porque a la medida que vayamos colocando los cristales y la musa musasilla miren vamos a, a empezar a colocar cristalismos así a comiencen a divertirse por favor y vamos a rellenar todo ese espacio todo ese espacio miren aquí yo hice un pequeño puntito con un lapicero para darme cuenta cuando tengo que parar para no llegar hasta esta parte de aquí abajo que les comenté anteriormente que hace que moleste en la parte de atrás de la oreja. entonces miren vamos a empezar, nos divertimos vamos a dar eh, eso es una forma de de quedarnos en casa reutilizar lo que tenemos y mire, todo lo que tenemos almacenado podemos trabajar a esto pueden ponerle miles de cosas que se tengan entonces ahora yo voy a cortar mi exceso de hilo que tengo me ayudo de la encendedora Vuelvo otra vez, utilizo mi hilo, utilicen el hilo de su preferencia, yo voy a utilizar este. Utilicen el hilo de su preferencia, ensalten de nuevo y empezamos otra vez a rellenar todo, todo nuestro espacio, nuestro cintillo para que quede bonito. Traten de no hacerlo muy pegado para que, no, para que el cintillo no pese. Eh, si lo hacen muy pegado, o sea, si no dejan como pequeños espacios, el cintillo se va a sentir que va que va a pesar mucho entonces les recomiendo eso que no lo no lo forcen mucho no le pongan muchas cosas para que el cintillo no pese entonces yo voy a adelantar un poco porque si no el video va a ser muy extenso y nos vemos cuando estemos por aquí gracias a todas bien chicas miren por donde voy ya miren miren todo lo que hemos avanzado Miren. Simplemente es divertirnos. Poner piezas, poner mozasillas, poner perlas. Recuerden lo que le hablé de esto. Hay varias varios tamaños de mozasillas, de perlas y de, y de cristales. Entre 4, 6 y 8. Y es simplemente ir poniendo y poniendo bueno, vamos a seguir vamos a seguir este avanzando aquí voy a poner una de las sillas que le hablé que son que son perfectas que son grandes en estos colores y tomamos otra mozasilla simplemente es para darle un poquito de profundidad a nuestro cintillo colamos la silla superior y pasamos muy bien para que no tengamos que repasar otra vez así de esa forma pasamos muy bien entre entre la cinta que tenemos abajo y el encaje y esto lo vamos a dar recuerden lo que le dije de subirlo y apretarlo muy bien para que no tengamos que repasar de nuevo. Aquí voy a tomar una perla o un cristal. Incluso la mucasilla, la, la mozasilla 11. La pueden hasta poner de... Le pueden poner hasta color si ustedes usan. Así, de esta forma. Y esto lo vamos a ir haciendo. Mientras vamos dándole forma y rellenando todo nuestro cintillo o diadema ¿Ya? miren, pasamos por dentro, recuerden que la moza está aquí ya miren y esto lo vamos a hacer así ¿Eh? Eh, Aquí yo quiero que presten atención en algo. Ustedes ven los cristales y las musas, y los, los cristales y la perla más pequeña. Eh, siempre traten de ponerla en la orilla. No que quede de, no que quede de este lado, sino que quede así, en, como en la orilla. Si lo ponen muy para adentro, cuando se pongan el cintillo, su pelo se va a enredar con las perlas o con los cristales que ustedes pongan de este lado entonces mi recomendación es que quede siempre siempre queden ahí en el borde no que queden dentro del borde entonces a esto vamos a seguir rellenando hasta este extremo hasta llegar aquí donde tenemos nuestro puntito para saber que tenemos <coughs> para saber que, que detenernos que de entonces vamos a seguir rellenando todo por completo Y ustedes saben esto es Rellenar eso es, es quedarse en casa, tener un una entretención, estar entretenido, de verdad que sí. Bueno chicas, yo voy a adelantar un poco, no vemos cuando estemos casi terminando. Bien chicas, miren, seguimos, miren cómo va quedando nuestro cintillo y nuestra diadema. Miren qué linda va quedando uno inter, intercalando los colores o muy bien o más bien simplemente trabajando en ellos. Miren, ¿ven? Qué lindo, miren qué bonito. Mi hilo se me fló y se me hizo de un, de un solo, entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a um, reforzarlo nuevamente otra vez pero ya saben lo que les comenté miren otra cosa que le iba a decir con las miren con los cristales <coughs> pequeños y con las y con las perlas pequeñas trabajamos lo que siendo la parte de la orilla les recomiendo que no trabajen para que sus eh, su perlas o sus cristales queden del lado de adentro y no lo pongan muy en la orilla para cuando se pongan su cintillo, eso no le moleste, o no se enrede el pelo con, los, con las perlas o la musasía que le pongan. ¿Ven? ¿Cómo se ve? Entonces, esto es un, precisamente un trabajo para que estemos en casa, nos divertamos un poco. Miren, porque todavía falta mucho, miren, todavía me falta toda esa parte, toda esa, esa parte por decorar. Entonces vamos a seguir decorándola despacio, tomando una perla o tomando cristales y mucha silla. y vamos al final y atravesamos lo que siendo la perla y la atravesan muy bien que quede, que se quede quede entre la cinta que pusimos anteriormente y el encaje y esto lo alamos así de esta forma ¿Ven? ahora yo me voy a dirigir hacia aquí porque el hilo salió de este lado así de esta forma y vamos a seguir rellenando perlas musasillas cristales esto es simplemente para que nos divertamos un poco y estemos entretenidos también. ¿Sí? Pero que de verdad queda muy lindo. De verdad que sí. Es mi primer cintillo que hago. Que, bueno, que hago para mostrarlo. Porque, como he visto muchos videos en YouTube de algunas compañeras, pero de verdad me, me gustan mucho los colores y, la, y cómo van. Miren. ¿Sí? Qué bonito. Bueno chicas, vamos a seguir hasta aquí, donde tengo el punto. Nos vemos pronto. Vamos, vamos pronto. Déjenme seguir avanzando toda esta parte que queda. Bye. Bien chicas, aquí ya estamos casi terminando. Miren dónde está nuestro punto, que nos indica dónde vamos a parar. terminar de darle de colocar nuestros cristales y nuestras sillas y recuerden que mi hilo está doble le comenté sobre eso para que no tengamos que reforzarlo nuevamente Esto traten de hacerlo despacio para que su hilo no se enrede. Y si su hilo es bien fuerte, lo pueden hacer, lo pueden hacer con el hilo, con el hilo de o sea, con el hilo en el mar como lo hacemos normal de uno. Esto es simplemente para asegurarlo, para que eh, nuestro trabajo con el tiempo no se sé. esas colitas tienden a pesar por el hilo entonces para que no se desplomen o se rompan muy fácilmente es mejor asegurarla y así no trabajamos dos veces Bien. estoy pasando entra el hilo lo ¿sí? voy a colocar aquí recuerden los espacios en blanco ¿No? los rellenamos chicas gracias a todas por el apoyo bienvenidas sean las nuevas suscriptoras al canal a la chica que se hicieron miembro en el canal muchas gracias muchas gracias por el apoyo Y esto es cosa de, de divertirnos, como le dije. Utilicen los materiales que tengan en casa. Eh, podemos reciclar todos los materiales. Yo sé que muchas tenemos muchos materiales en casa. Y esos materiales nos, nos ayudan a crear cosas divertidas. Entonces vamos a darle uso a todos esos materiales que tengamos en casa. ¿Ven? estoy rellenando mientras voy rellenando ellas se van acomodando ven? ¿Cómo se hace? entonces aquí yo voy a colocar otra silla de este color perdón otra perla así y estoy casi terminando compartan nuestros videos chicas síganme en todas las redes tanto en Twitter como Instagram, Facebook. Y no se olviden de entrar de las que están suscritas. Esa es la, esa es la ventaja de estar, suscrita, de estar suscrita a los canales. Ustedes pueden entrar donde dice al botón, donde dice eh, eh, comunidad, y ahí se entera de muchas cosas. Ahí siempre publicamos publicamos eh, fotos de las chicas que nos envían sus trabajos. Miren, ¿sí? ya incluso nuestro punto está, está, eh, se, está cubierto por la perla. Aquí voy a terminar de ponerle unas perlitas más pequeñas para que me quede centralizado. ¿Sí? ahí voy a poner una perla voy a dejar aquí para terminar recuerden si no tienen lápiz pitolita de silicón pueden trabajar con la con la con el silicón frío pero tengan un poco de cuidado para que su trabajo no se le dañe o se le ensucie Okay, aquí voy a terminar de colocar un cristalito para darle un poco de luz y terminamos. Miren, ese, esta diadema o este cintillo puede ser un buen regalo para ahora para las madres. Que ustedes mismas también les regalen, le hagan un regalo hecho a mano a sus madres, miren miren qué lindo, sé que no se puede apreciar mucho miren muy bello, están las gamas de colores Miren esos cristales que son como, que son más oscuritos y esas se le dan un toque como de profundidad y de color, miren qué belleza y miren todo el material que me ha quedado todavía me da para hacer otro cintillo otro cintillo o otra de adema. miren qué lindo ¿Ven? incluso podemos hacer el arete de ahí para que se haga un juego entonces ahora yo voy a hacer esto Me voy a cruzar para este lado voy a poner un cristal aquí voy a buscar un cristal voy a poner un cristal aquí para terminar, aquí listo, terminé ahora sí ahora yo voy a hacer esto voy a pasarme otra vez para este lado aprieto voy a hacer un pequeño nudito despacio para que su hilo no se enrede así de este lado paso otra vez de este lado hago otro pequeño nudito siempre despacio para que nuestros no se enrede entonces vamos a cortar y con nuestra encendedora quemamos ese poquito de hilo que está ahí miren ¿Qué, qué lindo miren qué belleza miren muy hermoso, verdad? yo espero que este vídeo le guste este vídeo fue a petición estamos trabajando con los vídeos a peticiones con lo que podamos, verdad? Y, y espero que toda le guste este video que hemos hecho con amor para ustedes ya saben chicas suscríbanse al canal denle un dedito para arriba compartan nuestros videos. esta es mi primera vez haciendo un cintillo en video para ustedes miren espero que la chica que me pide eso le, le ayude mucho y nos vemos pronto ya saben chicas reciclen Vamos a reciclar todo ese material que tenemos, miren, para hacer cositas bellas, miren, miren qué bello. Bueno y chicas, nos vemos pronto, hasta otra entrega de Rincón de Rosy, La quiero, bye.